Muy buenos días a todos mis amigos de La Verdad por la Mañana. ¿Cómo están? Yo estoy de manteles largos porque hoy tengo un invitado especial. Así es que vamos a comenzar con este... Sassan de verdad. ¡Sassan y Lalo! ¡Bravo! ¡Bienvenido! a Bienvenido. a tu casa. Gracias, gracias por invitarme a tu cocina Jess. Ay, no, no, no, qué bárbaro Gracias, gracias por Cada día vamos mejorando, cada día me sí. vas invitando a más ¿no? Sí, ya sé, vamos a hacer un programa tuyo Próximamente, tal <risa> vez Depende del presupuesto Oye, sí, sí, no hay que hacer otro Oye, pero a ver, ¿qué nos vas a preparar el día de hoy? Pues mira, ven muchos ingredientes coloridos Ay, y esto es padre bien. porque es parte de la cocina mexicana El color Muy bueno. Entonces ¿Qué? les voy a preparar un platillo igual Muy, muy mexicano llamado Fajitas de pollo, pero un poquito diferente Ok A lo mejor a conversar acostumbrados. A ver. Ok, ok. Vamos A con ver. los ingredientes. ¡Vamos con los ingredientes! Para empezar necesitan limones, sim, sim, sim. cilantro, cebolla, pechugas de pollo, consomé de pollo o caldo de pollo, como lo quieran llamar, orégano molido, okay. un poquito de sal, sale al gusto, dependiendo, aceite para freír y que no se nos pegue nada en la sartén, ajo, salsa inglesa, y, obviamente, no pueden faltar los pimientos. Ok, ¿y, la, y te falta esto? ¡Ay, ah, la salsa de soya! <risa> ¡Claro! ¡Claro! ¡Muy bien! Eh, yo sé, yo sé de tu ya receta. Vas agarrando sé, ya agarrando experiencia ya, ya. en la cocina. Ya sé. A ver, entonces, ¿qué ya. vamos a hacer primero? Lo primero que tenemos que hacer es rebanar la cebolla. Ok, vamos ¿Qué? a rebanar. La vamos a, a ver. cortar. Vamos acá. Para eso hay que mover. espacio de cocina. Como cualquier cocina mexicana, aquí tenemos muchas cosas, ya no tenemos espacio, pero ay, vamos se arreglar. Rápido. A ver, ¿la, la puedo rebanar yo? Si sí, quieres poner aquí el pollo. Tú, claro. ¿Cómo la rebano? La tienes, que a la tienes que partir a la mitad. Y la vas a hacer en, en cuadritos chiquitos. Le quitas la primera capa de cebolla. Y ahí va para allá. Oye, o sea, esta capa está muy grande, bueno, le voy a quitar todo esto, X. Y, y la okay. a rebanar primero en julianas y luego ya lo haces okay. en cuadritos. Oigan, les voy a dar un tip para todos los que andan rebanando cebolla, no sé si te han pasado a ti, que tienden a llorar, ¿no? Ay, ah, luego... se te pone sentimental la cebolla. Se pone sentimental, la verdad es que sí. Hay un tip, refrigiere su cebolla aunque sea un día antes okay. y ya no, les ya no les produce lágrimas. Ah, ¿sí? ¿Ya se pone más seria la ya cosa? Ya se pone más, okay, más, más seria okay. la cosa, entonces ya no yo. Ah, súper Entonces hay que hacer eso. Ok, ahora lo hago en cuadritos. Ajá. Tienes que tener paciencia, ¿no? porque, híjole, este, yo aquí ando, soy muy, muy lenta, ya sabes, y aquí no tengo tanta experiencia con esto de los cuchillos, no me quiero rebanar un dedo, así es que, pues, ahí voy. Voy, ahí lento por seguro. Yo ya, ya tengo mi tareador para probar. <risa> ok. Oigan, ya, ya mientras a ella está remanando la cebolla, cortándola, hay que calentar la sartén para después añadir bien. el, el, el, el ¿Ah, aceite. ¿Ah, sí? okay, ya está prendida. Ok, ya que está ya, lo que tenemos que hacer es añadirle un poquito de aceite. A ¿sí ver. Haces, favor? Lo suficiente para que no se pegue, no queremos que se pegue nada. Ok, que no se pegue nada, pues no se pegue. más. Muy bien. Ahí mientras está. está ya calentando el aceite, ya picamos Ajá. la cebolla, Vamos a picar un diente de ajo. Ok, vamos a ver. Estos yo los tengo, es una maravilla, porque hay varios. Ya están pelados. Y la verdad es que este juguito que está acá adentro, te sirve muchísimo para muchas... Pues para muchas, oh, una salsita o algo así. ¿Sabes para los... qué se me antoja? Para ¿Para agarrar qué? un pan, Ajá. Y ponerle y derretirle queso y meterle al olor. Oh, <risa> Lalo, ¿dónde has estado? ¿Dónde pues has es estado Es que no me invitas, nena. nena, ya sabes. <risa> No, bueno, no. Quiero, que de, quiero decir que entre Adrianita y Lalo son los que mejoran mis recetas. Siempre se les ocurren como, ay, le puedes hacer a esto, no sé qué, y le ponen y no sé qué. Entonces, bueno, qué bueno que me acompañas, a ver si un día... Es que mira, el, el arte de la cocina, y sobre todo de la cocina mexicana, es el arte de la improvisación. Okay. Siempre que falte un ingrediente, pues se puede sustituir con otro uh -huh. o se puede añadir, añadir nuevas cosas a las recetas. Por ejemplo, algo que yo tengo es que yo nunca cocino igual. Ah, sí? O sea, no, no vas como con receta. ¿cómo? O sea, tengo como mi receta base, por así decirlo, uh -huh. y le voy añadiendo, por ejemplo, yo nunca... Eh, había añadido orégano a este tipo de recetas es la primera vez que lo voy a hacer oh, para ver cómo sale. vamos a ver cómo sabe yo ya saben que yo les digo la verdad siempre ahora ya que está bien picadito yo lo, lo pasamos a sartén para empezar okay. a freírlo o sofreírlo como se dice en esta región dependiendo de ahí va. Todo, todo sin todo, miedo sin miedo ok ok va sin miedo listo y mientras tanto lo empezamos a mover okay. para que no se pegue para que no se nos queme de una manera rápida. Mientras está así, mientras está moviendo esto, yo si le puedes bajar un poquito a la okay. temperatura para que no se queme. Yo voy a empezar a sazonar el pollo, porque entre dos la cocina es mucho más rápida. ¡Uy, divertida! La, la forma en la que yo sazono el pollo, que es muchísimo más rápido, Un okay. tip es le ponemos tantito aceite. Al pollo, al po directo, ahí crudo, crudo. Okay. Veas. tantito, <risa> Ajá, sí, porque sí, después sí. yo voy a, a hacer una especie, que a mí me gusta llamarlo como exfoliación del pollo, eh, ah, ¿Qué, yo. Qué? porque yo lo que hago le voy poniendo tantito caldo de pollo, consomé de pollo, dependiendo uh -huh. de en donde viva, okay. así, y lo voy a empezar a embarrar alrededor del pollo. ¿Cómo así así? Como exfoliando. si estuviera exfoliando. Como si estuviera exfoliando, claro. Ya, ya, claro. Entonces, ya no se dice así oficialmente, entonces no vayan a, a ir a comer a un restaurante <risa> o, que o a su mamá. Ay, mi Escucho muy raro. No, <risa> no lo no hagan, ¿no? Entonces, Cuidado. esto. Ojo con eso. Ajá. Esto, por ejemplo, un tip: cuando están muy apurados en sus casas y si quieren. Eh, comer o preparar algo muy rápido Y no les dio tiempo de, de marinar el pollo okay. Lo pueden hacer, sacan su pechuga de pollo Le agregan tantito este, del Caldo de pollo, consumir de pollo Y lo tiran a la plancha Como ya le añadieron el aceite Ya le añadieron el consume, este Pues ya no tienen que poner aceite a la olla Ojo, ah. solo se lo van a, a, a, a añadir por un lado ah, Porque okay, si, okay. si le ponen por los dos Pues les va a quedar salado Y no queremos okay. eso ¿verdad? No, no queremos eso no vayan a confundir el, el, el, el azúcar con la sal. No, por y favor, y a mí ya me pasó favor. con el café y no está padre. Ok, y luego, ahí lo estoy un poquito más de... Generoso, generoso. <risa> sin miedo, sin miedo, papá. Para ver cómo ahí queda. Está. Muy bien, y yo aquí sigo con... Algo. Me encanta el ajo en las recetas, siento que le da un toque delicioso, ¿No? Sabes de lo que me he dado cuenta que en la cocina mexicana tendemos a, a utilizar muchísimo el ajo y también a freír la cebolla antes de, de pasar la carne o, a, o algún tipo de ¿cómo decirlo? Como, complemento, ¿no? Como de complemento, ¿no? Entonces ya que está sazonando el pollo y aprovechando a que se está cociendo la cebolla y el ajo. Pues se lo vamos a añadir Vamos a añadírselo Hay, hay servilletas y un... Y de, y de esta manera pues ya tenemos sazonado el pollo uh, ¡Qué emoción! ¡El pollo ya se sazonó! Rápido, rápido Súper rápido, rápido. Mientras lo está haciendo pues vamos a utilizar los famosos pimientos ¡Ay de todos los colores! ¡Qué bárbaro! ¡Ay de todos los, los colores! De hecho en teoría originalmente la receta únicamente lleva tres okay. Que lleva el amarillo El verde y el naranja pero vamos a experimentar pero yo quiero utilizar todos los colores porque X. hay que usar Somos todos chavos. los colores okay. de hecho es muy chistoso porque hay unos superes que te venden los pimientos uh -huh. eh, juntos te venden el verde el rojo y el amarillo y le ponen el pimiento semáforo <risa> Ay, qué tonto. No que todos ya he visto los eso compras, ¿sí? no, no, no, bueno no mientras vi, yo voy aquí vamos cuido el a pollo a los pimientos okay. cuál es tu táctica sí pues, imagínense que estaba así, porque ya lo cortamos, lo rebanamos su cabecita okay. y nos quedan como estas uniones. Entonces pasamos el cuchillo alrededor de esto okay. para poderlo sacar más Increíble. rápido. Increíble, ok. No importa que queden, este, ¿cómo Con le llaman? las venitas, Semillas. ¿no? Ah, las semillas. Sí, Yo les, claro, yo sí. les digo pepitas. Lo leo, la gente. No me entiende. Creo que son semillas. ¿eh? Sí, no importa. Aparte Entonces, no pica ni nada. O sea, no sí, es como un no, no, no. De hecho, hay unos pimientos que son dulces. Yo había, creo que es este. Este y el naranja son como había como una leyenda. La voy a buscar. Ajá. Este, el, ahorita que corte el otro pimiento lo vamos a ir viendo uh -huh. porque se dice cómo cómo saber cuando un pimiento es dulce. ¿Es agrio o está amargo? Ay, Ay Eso está súper bien. Yo como mucho pimiento verde. Me encanta. ¿Sí? Lo rebano y lo pongo a asar con queso adentro. ¡Delicioso! Me encanta y estaría padre porque así te ahorras muchísimo. O sea, si ves si está bueno o si no, ya sabes. Como que deberías de buscarlo. Sí, es que en teoría, cuando el pimiento tiene cuatro, cuatro uniones, uh -huh. es que es dulce, uh -huh. y cuando tiene tres, es que es amargo. Era una cosa así, o era al revés. Ok, bueno, más o más menos, ¿no? Más menos. Ajá. Entonces aquí lo vamos cortando con Acá. Ok, ¿Tú? okay ahí vamos bien. Y esto todavía no se lo vamos a añadir a al, la al, al sartén porque seguimos esperando de que se termine de cocer el pollo. Okay. Entonces lo vamos a poner a un ladito, lo vamos a suspender como okay. se en la cocina. Se suspende, ok. Y así vamos a ir cortando todos los pimientos de todos los colores. Ya estoy terminando de, de picar el pimiento rojo, de hecho ya cabe Ajá. Ya picamos los cuatro colores que tuvimos. Ok. Y Vamos a añadirle al pollo mientras se está terminando de cocer, okay. antes de que termine por completo, un poquito de nuestro famoso orégano molido. Mm. Ah, ahí está, a ver, ¿Lo junto? Vamos a te lo Ahí está. Cuéntate. Pongo okay. de buen cubero. ¿Cuánta cantidad? No lo sé, solo mira? Dios sabe. <risa> Así. Como una cucharada. Si bien que le va faltando, pues ahí le va más o menos como una cucharadita. ¿Cómo va el pollo? Mira, ¿qué tal? Qué, qué bien cocinado, ¿no? Sí, muy bien. Oye, mientras se está cocinando el pollo, <risa> vamos, no, no, no, vamos a añadir ya todos nuestros. Pimientos, okay. ¿Ves qué bonitos colores tiene? Sí, es... solo veo el rojo, pero sí. Ah, bueno, pero le movemos tantito así <risa> y ya vemos los demás. Es lo que les decía del arte de la cocina mexicana, que debe tener muchos colores. Eso sí. Cuando sabes que tiene muchos colores es porque sabe bastante bien. Entonces, y es mexicano, señoras y sí, señores. Entonces se lo añadimos. A ver, dale, dale. Dale, dale, con prudencia. Así, muy bien. ¡Ay, cuántos colores! Todo de ¡Ah, oh, qué rico! Y ahora es importante mezclarlo todo. Ahora, yo os decía: es que el se me hacen muchas verduras para la pequeña cantidad de pollo. ¡Ojo! Esta era una de mis recetas cuando yo hacía mis dietas. ¿Ah, sí? Y que era, era una receta que me permitía, de hecho, bajar de peso, Ajá. porque muchos cuando hacen sus dietas, ¡Ah, eso lo vas a comer lechuga con tomate! ¿Sabes? <risa> Entonces, <risa> en realidad, sabes que tú puedes comer platillos tan deliciosos como son unas fajitas de pollo, Ajá. y que es algo saludable. ¡Ay, buen punto! Y ve cuántas verduras tienes. O sea, está... Entonces mientras, ya añadimos el pollo, ya, le, ya sazonamos el pollo, le pusimos orégano, estábamos ofreciendo la cebolla, el ajo, vamos a pasar a añadirle un poquito de salsa tipo inglesa. Ok, a ver. Igual, bueno, a ojo de buen cubero. Como al gusto, ¿no? Digamos. Como al gusto, sí. Como al gusto de la gente. Bueno, vamos a poner como tres cucharaditas, más o menos. Okay. Y le vamos a poner salsa de soya, un poquito. Porque okay. la salsa de soya pues tiende fuerte, a ser ¿no? muy fuerte, ¿no? El sabor. Entonces está nada más un poquito. Okay. Pone tú como una cucharada y media más o menos. Ok. Mientras estás está sazonando, aquí lo revolviendo, revolviendo, se van a dar cuenta que va a ir soltando poco a poquito un juguito, que es donde se va a cocer. Vamos a exprimirle también dos limones. Huele delicioso! Ahí van a, vamos a exprimir los dos limones. Ok. ¿Están duros? duros de uh, roer? Está... Ahí va, bien. Oye, ¿cuántas uh, verduras? Está cañón. Está increíble esto. Tenemos ahí, por ejemplo, cebolla. Uh -huh. Tenemos los pimientos. El ajo, que es súper nutritivo. súper nutritivo. Y una pequeña cantidad de pollo. En, en, en, no sé si sepan, pero más o menos la porción correcta de pollo que debemos de comer al día como máximo son 90 gramos. Okay. Que de hecho es más o menos, eh, un poquito menos tenemos nosotros de lo que añadimos a esta receta. Ok. Está súper bien. Sí. Está súper bien. Está. Y por ejemplo tú dices, esto es muchísimo, no me lo voy a acabar, ¿no? Pero en realidad esto, ¿qué? Tendrá unas 300 calorías, apenas 450. ¿tú crees? Y en realidad, un paquete de galletas trae más. Sí, claro. Y ve cuánto es, claro que te llenas. Esto hasta como para dos, tres personas, sí. dependiendo de, de cómo le estén comiendo. Y bueno, oh, ya, ya terminamos esta parte y lo único que hay que esperar es que se termine de coser bien, de que se termine de soltar todos los olores correspondientes okay. y se logre mezclar todos los sabores. Okay. De hecho, a ver si pueden acercar la cámara para que vean cómo es que ya se soltó precisamente el caldito, mm -hmm. Ay, mira. que es donde se empieza a sazonar. Hay mucha gente, muchos restaurantes, esto ya está al gusto, que ya que está así, le añaden un poquito de cerveza, un tantito, su pizquita, <risa> el para la gente a la que le gusta la cerveza y eso... Pero hasta para la gente que no, a mí no me gusta la cerveza y en guisados, sabe rico. En ¿Sí? carne, marinando, esto sabe muy rico. Mientras se están cociendo la, el, las fajitas, mientras se están terminando, lo podemos ir acompañando con, un, con unos frijoles refritos o con unos guacamoles, dependiendo oh, qué rico. de cómo Ay, estaría le guste. Entonces, eso tarda un poquito, le va a tardar como unos 3 minutos en terminar de cocerse. Sobre todo porque hay que esperar que se mezcle bien todo para que se termine el sazón. Entonces, mientras, puede ir preparando su guacamole o sus frijoles, dependiendo. Claro. Ya va quedando. Ya va quedando, ya está justo en su, en su punto. Lo pueden ir probando y dependiendo del gusto de cada quien, pueden decir, ay le falta un poquito de sal, ay, le falta un poquito de salsa de soya, ay un poquito uh -huh. de salsa inglesa. Claro. ¿No? Dependiendo. Y pues bueno, en esta ocasión nada más le pusimos tantita soya, pero leve le pusiste. El pero el leve, leve. Entonces, entonces una, una cucharita más de lo que ya le había dicho anteriormente eh, en la porción. no Entonces ya está, vamos a pasar... A la parte favorita de todo el mundo, que es la degustación. ¡Woo! A ver. Por favor. Ahí va. Dice. <ríe> Oye, qué natural te salió bien. Eh. Aquí está. Ay, qué rico se ve. Ahí vamos. Ahí tenemos y falta nuestro toquecito. Le vamos a añadir un poquito, nada más para adornar la parte de encimita. Unas hojitas de cilantro. Ok. Faltan los frijolitos o falta el guacamole, eso es algo indudable, pero bueno, el plato principal es este Ajá. y, ahí y listo, ¿no? Ahí está el sazón del día de hoy, bueno Lalo, muchas gracias, ya bravo. Ya me está corriendo, bravo, bravo ya, ya te ganó. tienes que ir, pero a yo lo voy a probar. hay que probarlo la... y ojo, esto es muy común. Comerlo con unas tortillas de harina o de maíz. Hacernos unos taquitos. Tengo ¿Por qué no? unos taquitos. Tengo tortilla de harina. Pues sácalos. A ver, ¿quieres? A ver, pero primero hay que probarlo. Así, a en ver. seco. Para ver el verdadero. Vamos ¡Sos! a ver si nos Vamos a soplarle. Y donde sea. Y. Pues provechito. la prueba? Uh -huh. ¿Te lo vas a comer uh -huh. todo? <ríe> sí, ya todo vi que lo bueno. a comer todo. <ríe> está pues, delicioso. Eh, gracias por invitarme. Ay, bien más seguido, por favor. Luego, luego, luego podemos dedicarnos una semana, dependiendo, hacerles gracias, más sufre. tipo uh, eh, de recetas de este uh -huh. tipo, porque como les dije, eso es algo que si está en la dieta, lo pueden uh -huh. consumir sin problema alguno. Nada más no le pongan tortillas, ¿no? Entonces quítenle las tortillas, <ríe> pero. Bueno, se pueden comer uh -huh. una o dos, dependiendo. Uh -huh. Pero. Así, en serio. Pero, Pero te no sean de harina. O sea, es delicioso. Qué rico. Pues muchas gracias, Lalo. Qué increíble tenerte aquí en este sazón. De Espero que sí vengas. Tú me invitas ya ahí vemos. Ahí está, ahí está. Ya, está. ya está. Ya es un trato con sangre. Por supuesto, quédense pues, en la próxima porque Lalo, Lalo por favor. Si sí tienes que venir en la próxima. Nos vemos. Espero que les haya gustado. Los quiero. Adiós. Bye.